Hola, tengo un de foco, no? Ahí. Hola, hoy va a ser un especial, especial cáncer. Hola, hola. Bueno, voy a hacer una lectura para cáncer. Vamos a ver, cáncer. Primero, vamos a sacar Totem de Poder. Eh, este es un tipo de lectura que yo hago generalmente toda junta, pero hoy dije, bueno, lo voy a hacer por separado para no cansarme tanto. <risa> bueno, cáncer, a ver, vamos a sacar un Totem de Poder para vos. Gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal, por mandar tu propina, tu donación. <risa> Y hacer un buen comentario. Bueno, todo pedía. mira Cáncer, ¿te salió la cartita de la transformación? Transmutación, ¿no? La carta de la rana te salió. Dice, tiene la capacidad de la metamorfosis, o sea, de la transformación a gran escala. La transformación nos permite adaptarnos a los cambios de forma natural y fluida. En tiempos de cambio, invoca el poder de este guía, que sabrá mostrarte cuál sendero te conduce a una real transformación de tu ser. Esta carta es una clara señal que el cambio es hoy y que te debes permitir transformarte en lo que deseas ser. <ríe> ¡Qué flash! Acá habla de que se viene una transformación en algún aspecto de tu vida, ¿no? Y que es muy importante adaptarte de modo natural y fluido. O sea, sin que las cosas se esfuercen, sin esforzarse... Sin... No sin esforzarse, sin forcejear la situación, digamos, ¿no? Así que bueno, parece ser que también estos cambios no son de los mejorcitos, no es de lo más agradable que puede estar pasando, por eso mismo se te indica que también, ¿no? Si tenés ganas de cambiar o hacer algo diferente a lo que venías haciendo, que te atrevas a hacerlo hoy. Solo por hoy es un pasito más cerca de este cambio que quiero dar, ¿no? Una cosa así sería. Bueno. Voy a sacar esta otra, una carta de Reiki Sanación, a ver qué otra tenemos para cáncer. A ver, ¿qué energías tenemos? Este domingo de Pascua. <ríe> a ver qué tenemos. Bueno, salió una carta que tiene que ver también con la cuestión familiar con el árbol genealógico, ¿no? Puede ser también, mientras voy mezclando. Te leo. El chakra raíz. Es el primer. Chakra Raíz. Es el primer chakra en este caso y dice esta carta nos invita a conectar con la tierra para llenarnos de su nutritiva energía dadora de vida. Desde este chakra es que nos fortaleceremos físicamente y podemos irradiar energía de firmeza y de seguridad. Sobre bases sólidas se construye una vida plena. Al igual que un árbol con buena raíz, si estamos bien enraizados no habrá tormenta que nos haga Olvidar quiénes somos y a qué hemos venido a esta vida. Oh, cáncer, ¿por qué situación estarás atravesando? Que acá se te pide que te adaptes al cambio. Esto puede ser un cambio radical dentro de cuestiones familiares, cuestiones con familiares, eh, cuestiones con tu vivienda, puede ser también, ¿no? Dice eh, que te invita a materializar y a concretar metas relacionadas con tu casa y con tu trabajo. Por eso lo decía, ¿no? Metas relacionadas con la casa y el trabajo. Eh, y bueno, también dice eh, que medite sobre tu árbol genealógico para conocer bien tus raíces, tus dones y también posibles sombras heredadas. O sea, que no solo uno hereda lo bueno, sino que también lo malo, ¿no? Hay que ver si uno no está repitiendo en su vida cosas que han pasado con sus familiares anteriormente, ¿no? Eh, medita entonces sobre tu árbol genealógico para conocer bien cuáles son tus dones, tus raíces y te recomiendo el color rojo, ¿no? El color rojo que lleves un jaspe sanguíneo o hematite y aromas de cedro para armonizar este centro ay tremendo a ver, ¿qué más? ¿qué más sale? para cáncer, a ver, voy a mostrar un poquito más bueno, como decía parece ser que es un periodo de transformación eh, también eh, pueden pasar cosas, ¿no? Con familiares novedades, puede ser, pero para mí tiene que ver más con eh, aprender a trabajar en el cambio que se va a venir o que se está gestando, ¿no? Bueno, por ahí algunos cáncer, no sé, están formando una familia. Andás a ver, ¿no? Quiero que me comenten, igual que me digan en qué situación familiar se encuentran, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más dice el tarot? No sé por qué venía sacando primero otras cartas, pero esta vez me da la sensación que tengo que empezar por este, por el tarot HoyoSen. Bueno, aunque hay cuestiones que tienen que ver claramente, este 10 de arcoiris en el tarot tradicional tienen energía familiar también, ¿no? Bueno, por ahí cáncer, no estabas haciendo algunas cosas porque te estaban condicionando mismo o tu historial familiar o cuestiones familiares, ¿no? Y tenemos acá... Sí... Siento que has atravesado o por ahí, bueno, yo comentaba que la semana pasada hubo una conjunción de Quirón el Sanador herido con Júpiter y todos hemos sido como, como que nos hemos metido el dedo en la llaga, ¿no? <risa> Mutualmente entre todos los humanos. <risa> ¿no? Este bueno. Y acá parece ser que te han hecho sentir como medio chiquito, chiquita, ante una situación puntualmente familiar. No sé si tenés conflictos familiares o qué pasa con esto. Acá puede haber cuestiones de herencia también. Y un nuevo inicio que uno quiere lograr, como decía, y falta más fuerza, falta más coraje, falta más motivación, puede ser también, ¿no? A ver, voy a aclarar un poco más con este tarot, a ver qué más viene diciendo en base a esta energía que estamos atravesando actualmente, ¿no? Para Cáncer sobre todo. Te recomiendo mirar tu Ascendente igual. Y como digo, hoy solo hago tarot, pero yo generalmente hago, eh, en las lecturas privadas... Carta astral con tránsitos planetarios y tarot. Si querés una, háblame por Instagram, que son lecturas más largas, ¿no? Bueno, siempre en los comentarios lo dejo. Eh, bueno, tenemos engaños, secretos, la confirmación, pasiones e inspiraciones. ¿Ves? Es como si quisieras hacer algo que tiene que ver con tus propias raíces o descubrir cuestiones que tienen que ver con tu árbol genealógico, como decía. Tal vez tenés miedo a repetir una historia... Y por eso no lo estás haciendo Siento como que tenés ganas de iniciar algo Cáncer, sos un león rodeado de corderitos ¿No? Es como que te han hecho sentir muy chiquito Sinceramente O como que no era suficiente no Pero esto también tiene que ver con una cuestión De aferrarse a cuestiones económicas Siempre sale el temita del dinero ¿no? Para cáncer te lo vuelvo a leer, dice Engaños secretos la confirmación, pasiones y las inspiraciones. O sea, acá claramente se está como en una situación media como de apriete, ¿no? Como que... Acá hubo engaños, no sé si vos engañaste o te engañaron. Me encantaría que alguien lo comente, pero obviamente esto no lo dice nunca nadie. Y después es como se te confirma algo con respecto a algo que a vos te apasiona. O a alguien que te apasiona, ¿no? También. Qué importante es la pasión. Qué importante es hacer lo que a uno le apasiona de verdad. Sin mirar tanto en el qué dirán. Y sin mirar tanto en si vas a ganar o no vas a ganar algo con esto, ¿no? La pasión tiene que ver con esto, con... Ser más genuino, digamos, ¿no? Sin embargo, siento que, no sé, algunos cancerianos capaz son artistas y no tienen la inspiración suficiente. Bueno, buscando árbol genealógico, ¿no? Eh, Investigad sobre estas cuestiones. Eh, y va a haber comunicaciones también, dice acá. A ver, para, voy a sacar una más, perdón, eh. Hoy estoy haciendo lecturas un poquito más largas, igual. ¿Ves? Eh, también. Acá todo empieza por lo, las redes sociales o el tema de conversar o de hablar, ¿no? A ver, voy a sacar un par más. Bueno, aparece la carta de la indecisión de querer tomar otros caminos. Bueno, por ahí algunos de cáncer quieren irse de viaje o irse a vivir a otro lugar, porque el mundo tiene que ver también con viajes o. No sé, querer arrancar por, otras, por otro lugar puede ser inclusive, ¿no? Mira. Claramente acá se está metido en una situación de compromiso que esto impide avanzar. O sea, sinceramente, ¿no? Acá va a haber mensajes, va a haber comunicación eh, con estrellas. Ah, mira, eh, si querés yo tengo una carta astral para ver bien cómo te afectan los planetas en este momento, ¿no? La estrella es estrella, es astrología, es eh, conocimiento, es eh, fantasía, ¿no? Como si fuese que falta una cuota de... Eh, Fantasear un poco más para llegar hasta esta transformación que querés hacer, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de autoestima también. Y no sé si Cáncer está queriendo hacer algo, pero está anclado a una situación que está comprometido, comprometida realmente. Y esto impide que la situación avance, ¿no? De todas maneras, hay comunicaciones luego de todo este caos, de todos estos engaños... O de esta falta de pasión que también hay, ¿no? Toda la lectura termina con comunicación y acontecimiento. O sea, acá se va a hablar sobre la situación. Se va a avanzar. No sé de dónde va a sacar la fuerza, pero de algún lado la va a sacar. <risa> este, porque sinceramente siento que hay un poco de confusión y de no saber muy bien qué hacer. Empieza medio volviendo la situación. ¿Viste? Como medio jugando. Acá siento que hay comunicaciones. Falta como... Ponerle un poco más de chispa a la situación, ¿no? No aparece ningún signo en particular ni ninguna figura en particular. Siento que si uno se aferra solamente al dinero, le falta esta pasión, que esto es lo que está saliendo, ¿no? Mira, te lo vuelvo a leer, cáncer. Engaños, secretos. Confirmación, pasiones, inspiraciones. Pero la inspiración acá siempre es la misma carta de la vela apagada, ¿no? Y acá claramente está la vela ya completamente apagada. O sea, acá falta. Encender la chispa un poco más. No, en serio, fuera fantasear, sinceramente, no. Bueno, y te recomiendo eh, retroceder el video para ver el tótem de poder de la rana este, y este mensaje de Reiki Sanación también para desbloquear un poco. No sé qué pasa con la energía creativa en esta vida, ¿no? Bueno, Cáncer, mensaje general. Gracias por seguirme, por suscribirte, por tu donación. Si te gustan mis mensajes, puedes colaborar a través de Cafecito, del botón Gracias, de Mercado Pago. Sie siempre dejo todo. Lo mismo si me ves en vivo y querés hacer una consulta eh, a través de una donación. Cuando me vas en directo, o sea, ahora en este momento estoy en directo. Cuando me ves en directo, puedes consultar también en vivo. Bueno. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Estoy en vivo. Si no me desconecto y vuelvo con otro signo. Bueno, ¿con qué signo sigo? Bueno, me vuelvo con el en un rato. Nos vemos. Ahora sí, todos.